Estamos con Javier Esmaldone, programador, eh, especialista en seguridad. No, sé de seguridad informática lo suficiente para sobrevivir. No me considero especialista. Hay gente que sabe mucho más que yo de, de, del tema puntual. Pero sí me dedico a la informática hace más de dos décadas. Bueno, Javier es uno de los referentes del momento del hashtag no al voto electrónico. Y viene a aclararnos algunas cosas, cuestiones, algunas mentiras al, al respecto. Eh, ¿Qué te pasa cuando escuchás a, a gente como, en este caso, a, a Vidal, a Peña, a Macri en su momento, a Larreta, gente de otro partido como fue a Valmedina, a Urtubey, y Scioli Alfonsín en algún momento? ¿Qué te pasa cuando escuchás decir, no sé, burradas para la gente que, que especialista en el tema? Eh, sí, decir cosas como, por ejemplo, que en el mundo ya no se vota con papel, y que en el mundo se si usan computadoras y que votar con papel a esta altura del siglo XXI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 Que el voto electrónico, que las computadoras de votación, son algo que si bien tuvo un auge hace una década y media, hoy en día son muy poquitos los países que lo usan. Ellos abogan a la necesidad de, una, de un cambio tecnológico, de un cambio hacia el futuro, o como que la computadora nos va a llevar a, a ser más modernos. Eh, en cambio, como cambiando un poco el eje de la cuestión, ¿no? Sí, es una ilusión muy común, incluso entre, entre políticos bien intencionados y, y, y muchos ciudadanos preocupados porque ven que el sistema electoral tiene problemas. Es una ilusión creer que como las personas tenemos problemas para controlar lo que pasa durante una elección, porque los presidentes de mesa no están capacitados, porque los fiscales son pocos, porque hay un correo en el medio y alguna empresa privada que pueda hacer manejos,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 Esos sistemas. Bueno, quizás la gente o el público en general no, no le da importancia, pero digamos cuál es la, la importancia de estar al tanto de, de esto que a veces los medios nos venden como la panacea. Eh, nos estamos jugando nada más nada menos que eh, la base del sistema democrático, la base del sistema republicano. Lo que conseguimos hace más de 100 años con la ley Sáenz Peña de 1912, que instauró en este país el secreto, la garantía del secreto del voto, y que es la razón por la cual nos metemos en todo este lío. Pensar en un sistema de votación, un sistema electoral, en donde no fuera necesario garantizar el secreto, y el sistema sería muy fácil, sería muy simple, sería muy ágil, sería muy rápido, no habría posibilidad de alterar números porque estaría toda la vista, pero tendríamos justamente el problema que teníamos antes de 1912, que es que los ciudadanos no podríamos ejercer libremente el derecho a votar por quien quisiéramos. Te propongo un ping-pong así de respuestas rápidas, a ver si podemos aclarar un poco. Bien. Eh, hablame del, del secreto de sufragio con la UE y con el sistema actual, o, o el sistema de papel, mejor dicho. Con el sistema de papel, el sistema actual tiene un problema. ¿sí? Cómo se viola el secreto o cómo se le siembra la duda al votante. El puntero le entrega una boleta doblada de determinada forma y le dice... Cuando abramos la urna vamos a ver si esa boleta está ahí, así que más vale que esté, si no te quitamos el subsidio o te echamos el trabajo o te quitamos la casa. Entonces el votante ante la duda, si yo meto la boleta que me dieron, entonces no me arriesgo. Con la boleta única electrónica se puede hacer también de muchas formas, incluso nosotros mostramos en el Congreso de la Nación el año pasado una aplicación para celulares que permitía certificar a quién había votado el votante y eso se puede usar para comprar votos. Con cualquier sistema informático, el votante no puede saber que ese sistema no lo está espiando de alguna manera, no está permitiendo que otro lo espie. Con la boleta única de papel, que es lo que proponemos como solución, el, la oferta electoral está completa, se le da al votante en la mesa, el votante va detrás de un box y mirando simplemente, viendo que nadie lo está, está va, va a saber a dónde puso las cruces, pone las cruces, doble la boleta y la deposita en la urna. ¿Tema de costos? El tema de costos no es lo más importante, porque más barato es no votar, pero también hay que tenerlo en cuenta. El tema de costos, se nos dice que derrochamos dinero imprimiendo boletas de papel, eh, un padrón entero por cada partido, eso sí se puede reducir con la boleta única de papel, es una boleta por cada elector, eh, y hay que tener en cuenta eh, y mirar la experiencia de países como Estados Unidos, en donde en una parte del país, que ni siquiera es mayoritaria, desde hace años se implementó voto electrónico, eh, en las elecciones del año pasado, muchos condados votaron todavía con equipos que tienen 15 años de antigüedad, porque les cuesta renovarlos, por el costo económico. Entonces, no es menor pensar que si países desarrollados que intentaron esta aventura de votar con computadoras están teniendo problemas económicos para mantener los equipos actualizados, aquí no vayamos a, a, a tener el mismo problema. Auditoría, forma de control. Auditoría. Eh, el común de la gente cuando le escucha auditoría se imagina una auditoría contable. Una auditoría contable arroja resultados precisos, no es una tarea tan difícil de hacerla puede hacer mal que mal cualquier contador público nacional, le lo sumo en un equipo si lo que hay que auditar es muy grande. Las auditorías informáticas son de una nat naturaleza muy distinta. En informática hoy, la ciencia informática no tiene un método para construir sistemas seguros ni para determinar si un sistema es seguro. Entonces, una auditoría informática profunda es muy difícil de hacer, es muy costosa en tiempo y en recursos humanos, y los resultados nunca son concluyentes. Siempre son de la forma de hasta donde pudimos observar dos puntos. Y nunca nadie va a garantizar que un sistema no puede ser vulnerado, no puede ser adulterado de alguna forma. Y aparte, cada y, partido necesitaría un equipo de, de, de fiscales informáticos, por así decirlo, para auditar ese, el software, por decirlo de alguna forma. Y aún así nos queda el problema de la certeza del votante. Otra vez, volvamos al votante en situación de vulnerabilidad, que es presionado por un puntero para que vote de determinada manera. Y se le dice... Tené cuidado cómo votás porque con esa máquina vamos a saber cómo votaste. ¿De qué le sirve al votante una auditoría de una universidad, un informe técnico que diga que eso no es así? Si está en riesgo, su trabajo, su comida. Eh, el votante no tiene la posibilidad de, por sus propios medios, asegurarse de que eso funciona bien. Y ahí se acabó el sueño, la ilusión de, de la invulnerabilidad del sistema. El sistema de recuento y la velocidad, que creo que es una de las pocas ventajas que tendría. Sí, lamentablemente eh, la velocidad no es un valor fundamental. Todos queremos que votar sea más fácil, que sea más rápido. Todos nos queremos ir temprano a, a casa el domingo si estamos en una mesa de votación. Los periodistas quieren irse de la redacción eh, a una hora razonable para poder cenar. Pero la verdad es que eh, lo que necesitamos es transparencia, no velocidad.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 que la máquina, que la, eh, la urna electrónica, no era una computadora. Sí, la máquina de votación que se usa, que se ha usado desde hace años en Salta, que se ha usado en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, es una computadora. Es una computadora... Con... Porque decían que era una impresora, nada más. Sí, sí, es una mentira grande, es una mentira realmente bastante descarada, porque eh, incluso las muchas impresoras modernas son computadoras completas. Esta es una computadora con una pantalla, con una lectora de DVD, con cuatro puertos USB, con placa de red, con todas las posibilidades que tiene la computadora que tiene en su casa eh, cualquiera de nosotros. O esa tablet que tenés en la mano, incluso con más funcionalidad y más, más eh, dispositivo de comunicación que esa tablet que tenés en la mano. Es una computadora. O sea y que si es una computadora se le pueden... Es una computadora que corre un software, que si alguien puede manipular ese software, o ese software tiene errores, o el hardware es manipulable, alguien puede tomar control, hacer que se comporte, eh, vamos a poner un ejemplo exagerado, pero que todo el mundo recuerda, como la máquina de votación de Homero Simpson cuando quería votar a Obama y la máquina le contaba votos a McCain. Eh, en las recientes elecciones de Salta se ha denunciado que podría haber ocurrido una cosa parecida, eh, que se escondían algunos candidatos, o aparecían seleccionados candidatos que el votante no había seleccionado. Bueno, todo eso se puede hacer manipulando el software de, de esas impresoras que son computadoras. Otra cosa que dicen que no es voto electrónico la boleta única electrónica. La boleta única electrónica es un sistema de voto electrónico. No lo digo yo. Lo dice, primero, cualquier clasificación que podemos ver en la bibliografía abundante que hay desde hace décadas sobre voto electrónico, lo dice la propia empresa. Lo dijo cuando patentó ese sistema eh, lo patentó como método y disposición de voto electrónico. Lo decía la boleta que se usaba en las elecciones de Salta del año 2015 hacia atrás, decía boleta de voto electrónico. Ocurre que para implementarlo en la Ciudad de Buenos Aires, como la ley que había aprobado la legislatura mandaba implementar boleta única de papel y expresamente prohibía al Ejecutivo implementar un sistema de voto electrónico, se le cambió el nombre y ahí nació un slogan, el eslogan esto no es voto electrónico, es boleta única electrónica. Eh, bueno, otro tema más, pu más puntual y, y que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad. Eh, el año pasado en el, el Eco Party, uh -huh. eh, corregime si no, si no lo digo correctamente, se pidió a la, a la empresa una urna electrónica para, para auditarlo, para tratar de, de hackearla, vulnerarla. Uh -huh y así ver las imperfecciones del sistema. Eh, bueno, la, la empresa nunca lo dio, pero como paradoja este año, en, en el Defcon, en Las Vegas, uh -huh. se hizo como un torneo o algo así de hackers para vulnerar para vulnerar eh, un, un sistema parecido. ¿Por qué y, y también cuál, cuál es el, el aporte que pueden hacer los hackers a, a este tipo de sistemas? Mira, eh, desde la Ecoparty, que es la conferencia de seguridad informática más importante de Latinoamérica, y una de las más importantes del mundo, viene gente de todos lados, desde hace dos años que se viene invitando, por un lado a la empresa MSA, que es la que hace el sistema de boleta única electrónica, a que venga con sus técnicos a defender el sistema, a sentarse a debatir delante de una comunidad de expertos en seguridad de la información, nunca lo han hecho, y también se los ha invitado públicamente a que traigan algunos de esos equipos, que ellos venden como inviolables, eh, para que los pongan ahí, para que esos hackers, esos especialistas, traten de vulnerarlos, de ver si tienen eh, problemas. Lo cual además beneficiaría a la empresa, porque es un trabajo que se cobra muy caro. Claro. Y acá se lo harían gratis y ellos podrían mejorar su sistema. Nunca lo han hecho. Eh, en la DEFCON, en Estados Unidos, que la DEFCON es una de las conferencias de seguridad informática, una de las tres más importantes del mundo, este año, mucha gente llevó equipos, pero eran particulares que los compraron por eBay. Sí, no fueron tampoco las empresas. Ajá. La diferencia es que los equipos se venden. Aquí en Argentina los tienen bajo siete candados y no se muestran. Eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué gente que vende un sistema para que lo usemos todos para votar y nos dice que es hiperseguro, eh, no tiene la disposición de exponerlo públicamente para que la comunidad de especialistas vea si son hiperseguros o no lo son tanto. Eh, y cambiando de tema, yendo a algo más quizás político, el tema es el mismo, ¿no? Pero eh, iba, iba a esto que charlamos recién fuera de cámara de que son, por lo general, eh, proyectos de, de, de cambio de, de, de ley electoral en las provincias que los tratan de impulsar los oficialismos. Y no es una cuestión de color político, ni, ni de grieta, ni de... ¿Cómo lo ves? Esta es una historia que ya tiene unos cuantos años acá en Argentina. Siempre los que impulsan este tipo de sistemas de voto electrónico son los oficialismos. Este sistema de boleta única se empezó a usar hace siete años en Salta. Se ha usado progresivamente en Salta. El gobernador Urtubey parece una especie de vendedor estrella de la empresa MSA porque anda con una máquina debajo del brazo por todo el país, incluso hasta por clubes de fútbol, mostrando las bondades del sistema como si fuera un vendedor. Eh, cuando se trajo a la ciudad de Buenos Aires en el año 2015, eh, nadie dijo nada, la oposición al macrismo, al PRO, el Frente para la Victoria, que en ese momento contaba con todos los medios oficiales porque eran gobierno nacional,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 El software que en teoría usaba la boleta única electrónica en Salta uh -huh. y te llegó a vos un, unos DVDs uh -huh. que en teoría se usaron o se usaron, mejor dicho, uh -huh. en porque lo pudiste probar en la elección de Salta, eh, una cuestión que termina en una investigación hacia vos. Contanos cómo fue la, sí, bueno, la situación. Eh... Como parte de esta política de no mostrar, de esconder las cosas, la empresa, así como nunca proporcionó las máquinas, nunca mostró el software. Sin embargo, como de ese software se hace un CD, un DVD por, por mesa de votación, desde hace mucho tiempo, cada tanto se filtra una copia. Hasta ahora, siempre la excusa de la empresa fue que eran versiones de prueba, que no eran las reales que no es el software que se usa para votar, sino algo parecido, o que alguien lo había modificado en el medio. Y lo que ocurrió en estas últimas elecciones del 13 de agosto en Salta, es que después de las elecciones, alguien encontró tirado en una escuela, cuando estaban acomodando las mesas a la noche, dos DVDs, eh, como me conoce a través de Twitter, y conoce de mi activismo en contra del voto electrónico, eh, se comunicó conmigo, los puso en un sobre, y me los despachó por correo argentino, me llegaron a mi casa... Y yo fui a... contactar a un periodista de la agencia TELAM que estaba informando sobre el tema y pudimos certificar que es exactamente lo mismo que se había filtrado. Eh, y bueno, a raíz de esto, aparentemente en Salta se ha iniciado una causa judicial por robo. Eh, supongo que imputarán... a mí es difícil porque yo vivo en Río Cuarto, estoy a mil kilómetros. Supongo que imputarán al pobre ciudadano que se encontró las cosas en la basura y que las quiso hacer llegar a un medio periodístico para, para informar. Veremos qué pasa. Es una denuncia que, que también implica a ellos, a, a, a, a, la, a la justicia electoral, porque no se le puede haber escapado de eso. Claro, el detalle es que eh, antes de que me llegaran los DVDs a mí, en Salta terminó el escrutinio definitivo. Y que hasta donde yo sé, la justicia electoral no detectó que le faltaban al menos dos DVDs de dos mesas de votación. Bueno, esperemos que, que con todo esto que hablamos en estos minutos, las personas que estén viéndonos eh, se concienticen un poco más del tema y se pueda frenar eh, estos eh, intentos de avance de, de voto electrónico a nivel nacional. Esperemos que sirva al menos para poner un signo de interrogación, al menos para que la gente no crea que todo se soluciona poniendo en la computadora, que el tema es más complejo, que es cierto que hay que mejorar el sistema electoral, que hay posibilidades de mejoras, pero es una discusión que hay que dar. No se soluciona esto aprobando a libro cerrado un proyecto del gobierno, que tiene una, una bala mágica que soluciona las cosas de punta a punta. No es tan fácil y es un tema que merece ser discutido. Muchas gracias, Javier, por venir. Un placer, gracias a vos.